Lely Santana Reyes, soy maestro a la vez eh, propietario del Colegio de Mi Divina Patria, el cual está situado en la calle principal del sector Vista del Valle, frente a la memoria eh, Tony. Y sucede que en la madrugada del lunes, ayer martes, eh, se introdujeron en el centro y me sustrajeron cerca de 60 mil pesos en equipos. Eh, eh, entre estos hay Blowell, hay Tenaza, eh, extintores eh, tostadora, entre otros equipos de valor que nosotros lo teníamos ahí para darle también un servicio a la comunidad eh, hay gente que da la información de que ese tipo de acción lo cometen sujetos que están ligados al consumo de drogas y que donde se puede encontrar esa mercancía es en esos lugares nosotros lamento, lamentamos eh, grandemente como ciudadanos ligados ...a la actividad productiva y educativa a la vez... ...en favor de la comunidad... ...de que estas cosas se estén dando... ...y venimos aquí a la policía esperanzado... ...de que los departamentos responsables ...de hacer las pesquisas y castigar a los culpables... ...pues que sean eficientes en esa diligencia... ...que no solamente a Lely Santana en esta ocasión le afecta... ...sino yo soy uno más de tantos y tantos... ...que a diario ocurre en este país".